He crecido en situaciones un poco diferentes y no soy de la ciudad, entonces he aprendido a, a poder superarme cada día a través de la perseverancia. Las mujeres, para mí, ya somos muy emprendedoras. Apoyo mucho a las chicas a que aprendan a conocer su dignidad como persona, a que aprendan a valorarse, a amarse y a superarse, a poder aspirar a más.